¿Qué pasa? Un nuevo vídeo y estoy con la voz un poco jodida por si acaso veis que hablo flojito, se me corta la voz, me entra algún gallo, quiero que lo entendáis, ¿vale? Ayer salí de fiesta y estoy un poco jodido de la verdad. Y bueno, en este vídeo voy a comentar una pequeña guía, por así decirlo, ¿sí? Os voy a dar consejos, os voy a explicar un poco los modos de juego que hay en este juego y las mejores armas que yo pienso que hay, las que deberían de nerfear, qué me gusta de este juego, qué no me gusta de este juego y cómo mejorar en el ámbito de este juego. De fondo dejo una partida de cuarto en general, un poco resumida, en la que me hago creo que, no sé si me hago 40 bajas. Es de las primeras partidas que me he hecho y que he jugado. Man. El juego me parece no fácil, está claro, pero de momento me parece que es muy fácil matar y hacerse kills, Pero yo creo que se irá cambiando con el tiempo y será un juego un poco más táctico, aunque me gusta cómo está el juego, la verdad. Todo en, en ámbitos generales me parece de los mejores coaches y más que nada para PC. En PC va muy fluido, el movimiento se nota muy fresco y me gusta todo en general muchísimo. Quizás los francotiradores, que es el ámbito que más me gusta a mí, como todos sabéis No los llego a tocar casi porque van muy lentas las miras y es un poco aburrido jugar con ellos No puedo ir a rusear de forma que hacían otros Call of Duty Así que he intentado jugar arma y he descubierto que me gusta jugar arma Nunca había jugado arma en ningún Call of Duty llevo jugando Call of Duty desde el COD 4 Más de 10 años jugando a Call of Duty y nunca jugaba arma, siempre he jugado francotirador O sea que he descubierto como un mundo nuevo gracias a este videojuego que explicar, os voy a empezar por los modos de juego que ¿ok? tenemos duelo por equipos, cuartel general y dominio en la beta abierta ahora mismo. Dominio es muy fácil de entender, simplemente hay tres banderas, las cuales tenemos que capturar hasta llegar a 200 puntos, se divide en dos equipos y hay que matarse y capturar banderas, matarse y defender banderas, matarse y atacar banderas, es muy fácil. Que os recomiendo? Siempre hay que tener pillar dos como mínimo y dejar una libre para el otro equipo y pillarles el spawn. Entonces, si tú tienes por ejemplo A y B y vas y campear la posición en C, pero no, no tomas la bandera, simplemente les dejas a ellos que la tengan Ellos van a seguir reapareciendo en C, entonces tú aguantas la posición en la puerta de C Y revientas a todo el mundo que salga Y entonces aparte de que estás haciendo puntos más que ellos porque tienen las banderas Y más puntos porque están matando más que ellos, les estás agobiando que no pueden salir de su propia bandera Y mucha gente va a desistir en esa partida y la va a dar por victorios a vosotros muy rápido Siguiente modo de juego, duelo por equipos. Dos equipos, un duelo. Fácil, por el nombre se entiende. Hay que matar. El primero que llegue a un número de kills, creo que son 75, gana la partida. ¿Qué recomiendo en este modo? Eh, ir al ataque, la verdad. Es un modo de juego que yo no campearía como en dominio o en corte general. Es un modo más eh, frenético. Aunque todos los modos en Call of Duty son muy frenéticos porque son mapas pequeños, muchos jugadores y reapareces, está claro. Eh, recomiendo un poco más el duelo por equipos y un poco más... Eh, al ataque. ¿Cuál modo me queda más? Eh, el que estoy viendo de fondo. Cuartel general, como veis, hay un objetivo, el cual se va desbloqueando cada cierto tiempo y va cambiando de posición cada cierto tiempo. Si tú capturas ese objetivo, va ganando puntos, aunque el contador esté quieto cuando esté cerrado el, el, el cuartel. O sea, si el cuartel está cerrado, el contador del tiempo de la partida está quieto también. El contador avanza cuanto más tiempo tú tengas el cuartel. Si tú estás un minuto en el cuartel, queda un minuto menos de partida. No sé si me entendéis o cuando el cuartel está en disputa, o sea que no es de nadie pero se está pegando por él. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? el cuartel general esto sí que es campear a muerte, tienes que campear la posición del cuartel porque te va a entrar un equipo de muchas personas a, a, a quitarte el cuartel o tú vas a tener que entrar a por muchos camperos, Y en este modo recomiendo campear la posición pero vamos a mano a poder, sé que Call of Duty a veces se, se jode por los camperos pero es que es normal el modo de juego de, que va, de campear una posición. Es que no hay otro, otro, otra explicación, yo intento campear lo menos posible, siempre he jugado muy, muy al ataque, nunca he, he sido un jugador defensivo Pero eso, ayer intenté jugar un poco más defensivo para ver qué tal iban las kills, qué tal iban las partidas Y es que se ganaban el 90% de las partidas campeándolas ¿Es una cerdada? Sí, pero si tú ves un partido profesional de jugadores de Call of Duty, tú te piensas que va ruseando no, no, juegan táctico, juegan con unas estrategias, juegan campeándolas porque es una partida para ganarla, da igual que se hace más kills, que mola hacerse kills y es lo que busco yo, yo no voy a ir a jugar una liga de profesionales, ni mucho menos, no, no tengo ese nivel, pero sí que me gusta hacerme kills y ganar las partidas. ¿Qué más queda? Tema armas, tema movimiento y FOB voy a ir con los ajustes primero. El FOB los que estéis en PC, eh, os recomiendo que no lo subáis muchísimo, ya que los de Play están jugando a 70, 60, no sé cuánto jugarán. Eh, con que os pongáis 90 ya tenéis bastante más visibilidad que los de consola. Se nota mucho, se ve mucho más bonito el juego Y os recomiendo que lo subáis a 90 Los ajustes de vídeo Posiblemente haga un vídeo Explicando cuáles son los mejores Como veis, yo no bajo de 90 FPS por... No sé cómo se dice No bajo de 90 FPS Me va todo el rato el juego muy fluido Me va todo el rato el juego muy bien No me pega tirones eh, El juego me va divinamente No tengo un ordenador también macro potente Tengo un buen ordenador Pero no no es un ordenador de la NASA para cómo me va el juego Tema armas os recomiendo que fusiles de asalto y francotiradores. Es lo que juego yo y es lo que más me gusta. Quizás también los subfusiles mola mucho. Y las clases sobre todo y las ventajas que hay. Yo me suelo hacer una clase que es francotirador y subfusil con exceso de medios, que son las ventajas. Hay muchas ventajas en el juego, las cuales no voy a explicar una a una porque si ponéis el cursor encima de cada ventaja os explica lo que hace cada ventaja, ¿vale? Eso no creo que haya falta explicarlo, igual que la racha de bajas, UAV es reconocimiento, el misil es un misil que revienta contra el que apuntes y el helicóptero es un helicóptero que va por el mapa matando a los que estén pos en cobertura. Os recomiendo la M4A1 porque, o la M4 no sé cuál es eh, porque, madre mía, yo me pongo el silenciador en una empuñadura y es que no se mueve un milímetro, cada bala que disparas cae sobre el tiro. o sea es un arma imposible de ello. es que eso lo tienen que nerfear como sea, está demasiado fuerte esta arma. Os recomiendo como le trae las Sentex, pues son, son granadas que se pegan y si, aunque también la grana normal está muy bien porque si ves que no hay nadie ahí, a lo mejor baja por las escaleras de la granada poco a poco y se carga alguien que hay abajo. Pero yo me gusta las Sentex y de aturdidoras y todo el rollo me esperaría subir más nivel y me pondría a las que te recuperan vida, las jerenguillas porque cuando estás en cuartel general o en duelo por equipos o te, te quedas solo en, cual, en cualquier situación y llevas dos o tres bajas y te viene más del equipo y tú sigues solo y estás bajo de vida, en vez de lanzar una aturdidora, es mejor meterte vida, aguantar la posición y reventarle las cabezas como puedas. Y de francotirador el único que está disponible, me gusta, pero como digo, la mirilla va muy lenta. Os aconsejo que también los attachments, no sé cómo se dicen, los accesorios de cada arma, te dan unas ventajas y unas desventajas, eh, si utilizáis francotirado os recomiendo que no cojáis ningún accesorio que os dé de, de, de, de desventaja, eh, que pierde velocidad al apuntar, porque ya va demasiado lento para perder más velocidad, ¿ok? Todo lo que os dé pluses de velocidad de apuntar, ponéroslo, Sí que es verdad que las mirillas que os dan pluses de apuntar no me gustan mucho, pero bueno, eh, son aceptables, ¿ok? Y no hay nada más que deciros. Eh, creo que he hecho una guía bastante completilla para los 7 minutos de vídeo que son. Y os dejo aquí con el final de la partida. No sé por dónde irá la partida. A lo mejor se ha acabado y estáis viendo la pantalla en negro. Pero nada, un saludo. Sobre todo os recuerdo que os suscribáis. No entraréis por que dejéis un like y que dejéis un comentario si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo o vídeos de este juego, ya que mi canal, como sabéis está ambientado en Fortnite y me haya cambiado un poco a este juego ahora, a lo mejor a la gente le trastoca pero nada, es simplemente cambios y que quiero ayudar a la gente que nunca ha jugado a este juego y nada más que añadir, un saludo espero que os vaya bien el día porque yo me voy a morir pronto